No soy quien quisiera, no soy quien quisiera, no soy quien quisiera Aunque no me arrepiento de andar sincera por las dudas del tiempo Que aprendo y miento si digo que no lo siento Quisiera ser de otra manera, de otra manera, y de otra manera fuera que dentro ando más fuera que dentro y aunque adentro afuera entiendo quién soy en lo que veo si el reflejo lo siento dentro y así discierno quién soy en lo que observo en lo que observo ay en lo que observo de las monedas, sin ecuaciones ni estrategias, quisiera hablar de armonía, sin oír que hay notas que no atinan, y hablar de las ideas, sin oír que se pelean, quisiera hablar de paz, sin saber que detrás se trama la guerra. No soy quien quisiera, no soy quien quisiera Aunque no entiendo ser de otra manera Viendo lo que me rodea Ando más fuera que dentro Y aunque adentro afuera ardo ¿Quién soy en lo que veo? En lo que veo, ay, en lo que veo No soy indiferente al que me toca y miento si me aprendo el cuento donde soy lo primero. Soy quien soy para cambiar quien soy, siendo con los demás más que un solo yo, más que un solo yo, más que un solo yo. Más. Ya quisiera hablar de suerte sin aludir a la conformidad. Ya quisiera hablar de amarse sin amor ni propiedad. Ya quisiera hablar de gente sin aludir al paz. hablar de un mundo diferente Yo soy quien quisiera, quien quisiera, quien quisiera.